Asesinan a periodista con arma de fuego en la ciudad de Nacaome, departamento del Valle, en el sur de Honduras. Desde Tegucigalpa, nuestra corresponsal Gilda Selvestruche nos ofrece los detalles. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, un periodista de la zona sur del país, Gabriel Hernández, ha sido asesinado el día de ayer domingo. 11. desconocen los motivos por los cuales le quitaron la vida a Gabriel. Sin embargo, eh, te puedo contar que ya había reportado algunas amenazas, tal y como lo han informado algunas organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Gabriel estaba haciendo algunas investigaciones sobre actos de corrupción de la alcaldía del... Eh, municipio de Valle, en la ciudad precisamente donde fue asesinado. También solía cuestionar mucho los niveles de corrupción de esta, eh, estas autoridades... ...así como también de los diputados de la zona. Con Gabriel ya son más de 70 comunicadores sociales que a partir de 2001... ...han sido asesinados en el país con un índice de impunidad del 92%. Por lo pronto no hay reacción de las autoridades, nada más del Comisionado Nacional de Derechos Humanos quien ha pedido a las autoridades correspondientes que se proceda a investigar el asesinato de Gabriel Hernández. Y tal, estamos pendientes de estas investigaciones.